Ha transcurrido el tiempo más de cinco años y los residentes del tramo carretero pimentel cotuí continúan esperando la intervención del gobierno en el puente que comunica estos dos municipios a pesar de haber sido reconstruido su visible deterioro es palpable a esto se suma la falta de mantenimiento bueno yo no lo veo en buen estado porque Hace tiempo que vengamos diciéndole de, de un encache que va ahí en, esa, en estas cuestiones que le iban a hacer. Y se han hecho ajeno a eso, nunca lo han hecho nada. No le han tirado ni una pinturita después que lo hicieron ni nada. Que yo creo que eso lo merece también para mantenimiento. Yo no lo han hecho. Como les digo, aquí, esta zona, principalmente, no es muy buena. Es por el camino un pedacito por allá. Pero gracias al Señor aquí por ahora, como está la, la situación... La, no es que hay tanta no han hecho tanta avería por aquí porque eso no le pertenece a obras públicas eh. a obras públicas jefe de obra pública le pertenece ellos se han hecho ajeno no han hecho nada aquí ni esto. para NTN su noticiero regional Joan Paulino.